Día 22, día 22 va a ser muy, muy, muy, muy poderoso. En este día 22 te voy a enseñar lo que es el poder de la obediencia. Ya estamos entonces en la semana número 4 del reto de 45 días, donde nos estamos preguntando cómo restaurar mi identidad en amor. Entonces, eh, para, para restaurar esa, esa identidad en amor, nosotros estamos ah, trabajando por semanas. Esta ya es la semana número cuatro, donde, <coughs> perdón, vamos a trabajar lo que es la obediencia. ¿Y por qué vamos a trabajar la obediencia, Marimelda? ¿Qué pasó? ¿Qué te diste cuenta durante estas eh, tres semanas? ¿Y por qué razón decidiste trabajar la obediencia? Porque eh, en el transcurso de las, de las cuatro semanas encontramos, digamos, varias llaves, ¿sí? El reino de los cielos está abierto para ti y para mí. El, el reino de los cielos está abierto. Pero para yo tener autoridad en ese reino espiritual, para yo tener esa autoridad, para yo reinstaurarme, para yo re recobrar, para renovar, para recuperar, para eh, reprogramarme, todo esto, necesito varias llaves. Entonces, la obediencia es la cuarta llave. ¿Cuántas llaves necesito? Hay varias llaves. O sea, las puertas del cielo son varias puertas que se abren para que tú puedas recibir la bendición. María, ¿y, ¿y yo para qué quiero abrir las puertas del cielo? A ver, dígame, dígame, ¿para qué? Para recibir bendición. Para eso. Si, a, si en ese momento a ti no te está yendo bien, y no sabes por qué no te va bien, es porque no has hecho uso de esas llaves, porque es que las llaves están. Ahora la que, lo, que lo, ten, lo que tenemos que hacer es usar esas llaves. Vamos a ver si por aquí yo tengo estas llaves. Yo tengo estas llaves, ¿sí? Y hay una puerta. Y yo te digo, use la llave, pero si tú no la usas, y una de esas llaves es la obediencia. Tienes que ser obediente. Entonces, necesito aprender más sobre el poder de la, de la obediencia. Yo, María Cardona, quiero aprender más sobre el poder de la obediencia. Ahora, a ti te toca decidir si quieres o no quieres aprender a trabajar sobre la obediencia. Es una decisión, mujeres. Es una decisión. Entonces vamos a trabajar este maravilloso reto donde te voy a enseñar hoy lo que es el poder de la obediencia. Así que eh, si estás por acá, eh, salúdame. Si estás viéndolo grabado, también salúdame y vas en la medida en que voy haciendo... El taller me va respondiendo, no importa, recuerda que tiempo, presente, pasado y futuro no existen, porque si tú estás viendo este video en este preciso momento, es porque tienes un llamado, porque tienes algo, tienes una necesidad de aprender y entonces por eso estás acá. Así que no importa cuál es el momento en que lo ves, porque el tiempo es eterno, no tenemos un tiempo presente, pasado y futuro en la vida todo es relativo. Así que para ti que estás viendo este video en este momento, estás en tu tiempo presente. Este es tu tiempo. A veces a mí me costó entender. Este es tu tiempo. Entonces, vamos a hablar de la obediencia. ¿Cuál es el poder de la obediencia? Y hoy descubrí haciendo este taller que el poder es inmenso. El poder... Lástima haber sido tan desobediente eh, en mis años de juventud. Lástima que la juventud se califica como rebelde. Es que los jóvenes son rebeldes. Lástima. Lástima que nosotros nos califiquemos como rebeldes y nos pongamos una etiqueta de rebeldía, porque esa rebeldía no, no funciona. Entonces, eh, la rebeldía... Es ir en contra de los estatutos, de las normas, de, de, los, de los estándares, de los mandamientos, de las normas de la casa. Y como rebelde, tú lo único que logras es, eh, pa, para mí, en lo que yo viví y en mi experiencia, como te digo, te hablo desde mi experiencia, me califiqué, me puse una etiqueta de yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque me ha ido muy mal, porque a mí no me quieren, porque me falta amor. Y me fui por la vida con esa etiqueta de rebeldía. Y esa rebeldía comienza en casa, muchachas. Si tienes un hijo rebelde, sabes yo de qué te estoy hablando. Tener un hijo rebelde es lo más horrible que a una mamá le puede suceder. Y sin embargo, yo... Hoy me confieso Ante Dios Todopoderoso Que fui rebelde Y esa rebeldía eh, Me llevó a tener muchas bancarrotas Me llevó a quebrar muchas veces A perder muchas veces A, a, a, a sufrir Diría yo Pero Nunca es tarde Para retomar eh, La obediencia Entonces eh, Voy a darle un orden, me gustaría, primero, primer acto de obediencia, empezamos, empezamos o no empezamos, ¿cuál es el primer acto de obediencia que tú tienes que hacer? A ver mujer, primer acto de obediencia, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer acto de obediencia? Cuando nosotros estamos aprendiendo algo. Cuando nosotros estamos queriendo aprender una nueva percepción de la obediencia. Yo estoy aprendiendo una nueva percepción de la... Estoy aprendiendo una nueva percepción de la obediencia, porque me catalogué en mi, en mi identidad anterior, yo estoy, a ver, a ver, yo te lo explico, yo estoy restaurando mi identidad, ¿sí o no?, porque me perdí, porque no estoy viviendo como me gusta, porque necesito encontrar eh, como paz Necesito valorarme Necesito restaurarme Necesito renovarme Necesito tener y vivir en amor Porque como vivo no me gusta Ese es un principio donde estás Entonces vas a hacer el reto Y entonces en ese reto Te encuentras Que el poder de la obediencia Es Es una llave te encuentras con que hay una llave y se llama obediencia. Pero en tu falsa identidad, porque fue falso, porque fuiste rebelde, porque el mundo te hizo así, porque eh, la vida no te, no, te, no, te, no te pagó bien, pongámoslo así. Ma, espera aquí un momento, que es que... Eh, yo soy rebelde. Me encanta la canción. Porque yo me la aprendí yo soy rebelde, entonces, falsa identidad, hay una falsa identidad, fue falso, falsa identidad, falsa identidad, yo soy rebelde. Yo soy rebelde. Eso es una falsa identidad. Yo estoy escribiendo aquí. Entonces, vuelvo a, a, a retomar el, el, el punto que hemos estado hablando. Eh, por favor, si, si estás aquí en el, en el video y me puedes pasar este, este link al grupo, te lo agradecería muchísimo. Eh, una cualquiera de estas mujeres hermosas que está aquí en el, en el grupo en el grupo de whatsapp si pueden pasar el link eh, al grupo privado se los agradezco porque eh, a veces en el grupo no encuentran el link y entonces es necesario y también si me puedes saludar, qué bueno que me saludes me alegra tanto cuando me saludan bueno, entonces, primer acto de obediencia. El primer acto de obediencia, si yo quiero aprender, es tomar los colores y un cuaderno. Ustedes no saben el poder que tiene estudiar, el poder que tiene aprender. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido, yo soy rebelde porque siempre sufrí mucho. Y entonces te vas con esa rebeldía, rebeldía, y entonces tampoco quieres tomar el cuaderno, ¿sabes cuáles son las mejores armas? que existen en el mundo entero, la mejor arma que una persona puede tener es este lápiz y este cuaderno, no hay una mejor arma, la educación es la mejor arma, educarte acerca de la palabra de Dios es la mejor arma que yo Marimelda Cardona López he encontrado en mi vida, y por eso me convertí, me renové, me restauré, me encontré una nueva identidad, y en esa nueva identidad encontré una llave, y esa llave es la obediencia, y la obediencia es sentarme todos los días a aprender, a escribir, abrir mi mente, porque cuando tú te renuevas tu mente renuevas el espíritu de tu mente puedes tener una mente abierta, puedes creer en cosas invisibles pero primero tienes que ser obediente la llave de la obediencia, vea yo le doy las llaves pero usted qué tiene que hacer si yo le doy las llaves, a ver si yo le doy las llaves y yo le digo y le ordeno Vea, tenga las llaves y le doy una orden. Tenga las llaves y le doy una orden. Y le doy una orden. Abra la puerta. Voy a la puerta. Está cerrada. ¿Qué tengo que hacer? Pues si me contesta te agradecería. <risa> Si me contestas, te agradecería. Me encanta. No importa que no que, que estés en este momento y que yo ya no esté en vivo. ¿Qué importa? Contéstalo. ¿Sabe, que, ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos que no hacemos? La obediencia tiene que ver con el hacer. La obediencia tiene que ver con el hacer. Hacer. ¿Cuál es la diferencia? Yo te ordeno... Eh, <coughs> Eh, Luz, hola Luz, ¿cómo estás? Hola InfoService San Pedro, ¿cómo estás? Yo te ordeno y te digo, mira, aquí están las llaves de la obediencia. Abre la puerta. ¿Qué tiene usted que hacer? Recibirlas, tomar acción, hacer y entrar la llave, hacer. Hacer, obediencia tiene que ver con el hacer, pero si yo tengo una etiqueta aquí, Dios mío, que es que, ¿cómo me la quito? Ya me la quité, yo me la quito, yo ya no soy rebelde, ya, yo soy obediente. Ya dejé de ser rebelde. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Yo soy rebelde porque nadie me ha tratado con amor. Yo soy rebelde porque, porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí. Yo soy rebelde. Estoy cantando la canción que me aprendí. Eso es una programación que a mí no me sirve. Yo me programé de alguna manera en que yo soy rebelde porque es que a mí nadie me ha tratado con amor. Y yo voy de ahora en adelante. A mí eso no me sirve a mí no me sirve, entonces yo te estoy diciendo, vamos a retomar, vamos a, a quitarle la máscara a esa falsa identidad, yo le quiero quitar la máscara a esa falsa identidad, ya me quiero quitar la máscara de rebeldía, ya, ya, me cansé, no quiero más rebeldía, porque con tanta rebeldía lo único que yo he hecho es sufrir, perder dinero, perder Perder, quebrar, tres divorcios. ¿Tres divorcios ha tenido usted, Marimelda? No, dos. El tercero no lo he hecho porque ya me volví más obediente a mi esposo. Es que yo antes pensaba que yo no le iba a hacer caso a mi esposo, ni riesgos. Ay, pero ya sí. Mujeres, por favor. Esto es un proceso. Voy a a mirar, a ver entonces, que la obediencia, el primer acto de obediencia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Si me puedes contestar, hasta que no me contestes, no sigo. Entonces me dirían, Marimelda, y si no hay nadie ahí que le conteste, entonces usted qué va a hacer. Pues contestes de usted misma. Um, ok, yo me voy a contestar. Pero mientras que me contestan, yo voy a hacer aquí una cosita. Mira, Isadora, hola, ¿cómo estás? Qué gusto que está aquí mi Isadora hermosa. I love you so much. Me encanta que estés, Isadora. Gracias, Isadora, por pasar ese link. Eh, I love you. Muchas gracias. Mira lo que yo he aprendido hoy. Te voy a dar el resumencito de lo que yo he aprendido hoy. La obediencia... Eh, este, este, este resumen yo te lo voy a pasar aquí en la escuela cuántica mía En el grupo privado de WhatsApp Si no estás en el grupo, entra a ese link que está aquí debajo del video Y entras al grupo privado de la escuela y aquí vas a encontrar este dibujo Que es el que yo hago eh, para cada día del reto de 45 días Y es la manera como mi mente entiende entonces, el poder de la obediencia, escríbame eso, por favor, mujer, por favor. Yo te estoy dando una información muy importante, yo te estoy enseñando algo muy poderoso, pero tú lo tienes que hacer, póngase ahí, hacer, hacer. Yo tengo que empezar a hacer, porque si yo no hago, yo no soy obediente, o sea, por ejemplo, mira, me, <coughs> las puertas del cielo están abiertas para ti, pero abiertas porque tienes las llaves. La puerta está cerrada, yo te doy la llave. Entonces, yo las tengo abiertas para mí porque yo ya entré, pero se cerraron para ti porque apenas vas a entrar. ¿Sí o no? Estoy haciendo una metáfora, por favor, es metafóricamente que te estoy hablando. Entonces, el primer acto de obediencia, la, las puertas están, tiene unas llaves esa llave es la llave de la obediencia que es la, el primer acto de obediencia que tú tienes que realizar es recibir las llaves y hacer la acción de entrar las llaves de pararte, ir a la puerta y hacerlo. Porque si tú no haces la acción de abrir, esa puerta no se abre. Y puede ser que la puerta esté ahí, la llave está ahí. Pero si tú no la haces, no va a pasar. Así yo te lo diga, así yo te lo ordene, así yo te lo pida, así yo te lo suplique, así yo te lo repita, así yo grite, así yo me muera, así yo... Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer con esta rebeldía tan grande? Señor, ayúdame a entender la obediencia, por favor. Es como Dios está aquí. Dios está en una frecuencia alta, un, yo, yo no sé, en, uh, por aquí, uh, en unas frecuencias divinas preciosas. Y Él nos da las, la información, pero si no hacemos uso de ella, si no hacemos, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, en esta, en esta semana número cuatro, yo lo que estoy pudiéndome percatar es que el poder de la obediencia está en el hacer. ¿Cómo dijo Marimelda? Me lo vuelve a repetir, por favor. El poder de la obediencia está en el hacer. eso que comentan lo encuentro con relación en la triple naturaleza del hombre, luego te la comparte ay gracias Isadora, me encantaría que me la compartieras porque eh, esa naturaleza eh, de rebeldía que pues eh, lo tenemos todos los seres humanos, no sé si yo fui la única que yo soy rebelde y me puse en una etiqueta aquí me quiero quitar la, la etiqueta de yo soy rebelde y me quiero colocarla etiqueta de yo soy obediente a la palabra de Dios yo soy obediente a la palabra de Dios yo soy obediente a la palabra de Dios Yo me quiero etiquetar, me quiero poner esta etiqueta, yo me la quiero poner eh, en todo mi ser, en toda mi alma, en todo mi espíritu, en todo mi cuerpo, en todas partes, yo ya no quiero ser más rebelde porque es que no me ha ido bien, <ríe> no me ha ido bien. No ve que, que por ser rebeldes, Adán y Eva se fueron a comer por allá lo que no debían y los tiraron por allá y por aquí todavía nosotros tenemos esa naturaleza de rebeldía. Entonces, eh, en este orden de ideas... En, la, en el poder que tiene la obediencia, en la obediencia a mujeres está la bendición. Un hijo, cuando un hijo en la casa es obediente, hace sus quehaceres, cumple sus responsabilidades, cumple las reglas de la casa, ¿cómo le va a ese niño? Le va súper bien. ¿Cómo le va a una, a una persona que es trabajadora de una empresa y cumple las reglas de una empresa, la, hoy es que si ustedes supieran, por eso vamos a dedicar una semana a este reto de 45 días, una semana vamos a trabajar 7 días en la obediencia, ¿quién quiere trabajar solamente 7 días en la obediencia? Aquí en la escuela hay personas muy rebeldes, muy rebeldes y yo las entiendo, porque yo lo fui, yo las entiendo. Yo, gracias. ¿Quién dice yo? Pongan yo. Yo. Ese, ese yo, ¿con qué va? Con la mano. Con. Eco, necesito una, una carita que hace así. ¿Cuál es esa? Que levanta la mano. Mm, no la encuentro. No, no sé cuál es para no enredarme. Vea. Mire, mire lo que le voy a decir. Todo lo que he encontrado esta semana. Obviamente he estado preparando la clase, mujeres. Yo soy muy obediente. Eh, he aprendido a ser muy obediente. He aprendido a hacer la tarea. He aprendido. Y eso me ha traído a mí tantas bendiciones. Tantas, pero tantas. Así como me trajo tantas maldiciones. Así he aprendido a ser obediente y me ha traído muchas bendiciones y yo soy testigo y testimonio y soy una piedra que está ahí para ser testimonio para las futuras generaciones. Yo sé que tú estás de pronto joven todavía, joven desde 55 años que no hace caso porque rebeldía es parte de la juventud biológicamente el ser humano quiere ser rebelde porque pues eh, a ver no quiere experimentar y lo que la mamá le dice pues no quiere hacer caso porque él quiere tener su propia experiencia pero después de que se da duro le va mal comes hasta lo que no está escrito te dice ay yo no haberle hecho caso a mi mamá y a mi papá. Me casé con un, ma un hombre que no debía casarme. Pero yo me casé por rebelde. Y que obtuve un divorcio. Es que me estoy acordando de mi historia. Es que cada una de ustedes tiene una historia de rebeldía. Porque es parte de la naturaleza humana ser rebelde. La rebeldía es parte de la rebeldía de los jóvenes. Los jóvenes son rebeldes. Porque sí, porque sí, no entiendo por qué, pero bueno, porque sí. Pero después de que pasa un tiempo de madurez, y a veces esa rebeldía eh, nos, nos ha costado divorcios. Se casó con el hombre, se lo dije, yo le dije que no se casará con ese hombre, pues fue y se casó, y ¿qué pasó? Se divorció. Y entonces tuvo un hijo con ese hombre, y el hijo en este momento es hijo de papás separados. ¿A ¿Ah, eso es un problema? Pues para mí en este momento sí. Pero antes pensaba que no. Que, que yo sola era capaz de, de, de educar a un hijo. Y al hijo sí si le hace falta tener un hogar. Hay muchas cosas que vienen detrás de la rebeldía. Hay muchas cosas que vienen detrás de la rebeldía. Entonces, eh, eh, hoy ya digo, oh, no, no, no, eso no es un negocio. Mejor vamos a educarnos. Mejor vamos a aprender. ¿Qué es la obediencia? La obediencia, en la obediencia está la bendición, muchachas. En la obediencia está la bendición. ¿Por qué no lo había entendido? No me importa por qué, hoy tiene 55 años usted mujer. Hoy usted tiene 45. Hoy usted tiene 38. Hoy tiene 42. Ya, deje de ser rebelde. La rebeldía es de la juventud. Ya nosotras queremos ser mujeres maduras. Acuérdese, y, y quiero recordarle que en el día número uno del reto de 45 días, que acá lo tengo... Eh, estas hojitas, acá están, pero en un momentico les voy a decir en dónde yo escribí eso. El día número uno, me retomo al día número uno, nosotros dijimos, en estos 45 días vamos a hacer un pacto con Dios, ¿sí o no? ¿Usted se acuerda? Es que yo a mí ahí, si usted se acuerda, por favor, mujer hermosa. La mujer del futuro que es obediente. Ay, ¿por qué no nos etiquetamos con a, con esto que diga mujer del futuro es obediente? Qué belleza, qué hermosura. ¿Sabe qué, sabe qué vamos a hacer? Vea? Imagínense que la mujer del futuro es la que está aquí en el futuro y ella aquí, donde está, va a venir acá al presente y va a entrar a este cuerpo que es rebelde entonces no, no, la del futuro no puede trabajar conmigo porque yo bien rebelde yo no le voy a hacer caso a ella entonces qué vamos a hacer vamos a tener un problema grande de, vamos a tener un conflicto de personalidad <risa> vamos a tener ya, ya, ya vi un conflicto de personalidad pero bueno, para, para que organicemos ese conflicto de personalidad, la mujer del futuro es una mujer obediente porque ella sabe que si cumple todos los días, todos los días, todos los días en su rutina diaria, la disciplina, el hacer las cosas, va a llegar el momento en que ella se va a convertir en lo que la del futuro desea. Pero la del presente que soy yo, que en el pasado me etiqueté como rebelde, tiene que conciliarse esas tres mujeres. La del pasado, que fue una niña rebelde, tiene que conciliarse con la mía, que es la de hoy, para llegar a ser la del futuro. Y en eso hice un pacto con Dios. acuérdese que yo hice un pacto con Dios. Dije, ¿cómo restaurar mi identidad con amor? Yo voy a hacer un pacto con Dios. ¿Y cuál fue el primer pacto que yo dije? En la señal número uno, Comenzar una nueva vida. Yo quiero comenzar una vi nueva vida y para yo comenzar una nueva vida tengo unas llaves. Y para yo comenzar una nueva vida tengo la llave número cuatro, que es la obediencia. Mírela, aquí las tiene usted en su mano. Es su decisión. Tomarla o no tomarla Pero usted dijo, yo quiero restaurar mi vida Yo quiero Y la primera señal era Querer comenzar una nueva vida Mi pasado fue rebelde Sí, ese es mi pasado Me sirvió, sí Comí mierda, sí Me fue muy mal, sí Me divorcié, sí Volví me casé, me divorcié otra vez, sí Soy separada, sí Tuvo, no, ¿tuvo nueve bancarrotas, sí Me quebré muchas veces Ay, pero ya me cansé de sufrir, ya. Pues ya, ya más divorcio no quiero. Más, yo no quiero que mis nietos tengan papás separados. Los papás, la, los niños sufren mucho cuando los papás se separan. Los niños sufren mucho cuando las mamás son rebeldes, irreverentes, no le hacen caso ni al marido ni a nadie, quieren ser hombres, no. A mí no, yo ya no quiero eso para mis nietos. Entonces, como yo ya no quiero eso para mis nietos, yo quiero cambiar. Yo quiero una nueva vida. Esa fue la señal número uno que nosotros dijimos en el primer día de este reto de 45 días y quiero que usted lo recuerde. Ay, Janeely, qué rico que estás acá, mi bella hermosa. Bueno, por aquí, vamos a ver, por aquí, hola. Vamos a, a saludar, qué rico que estás acá, qué gusto saludarte. Pacto con Dios, ¿cómo restaurar mi identidad en amor? Y, y dijimos, hay otras dos señales, ¿cuáles son las otras dos señales, mujeres? Vea, váyanse para este, este cuadro, yo sé que de pronto algunas lo tienen, otros no, pero por eso yo se los estoy mostrando acá, para que ustedes lo, lo, lo realicen. Ay, esperen un momentito que se me perdió esto. Ahí. ¿Sí? Le toman un, un screen. Y, os, y aquí también. Listo. El otro. Dale fin a esta vida de rebeldía. Ya, no quiero ser más rebelde. El, con, la, con la rebeldía, haga una lista, mujer. Tarea. Haga una lista. ¿Cuál va a ser la tarea, María Imelda? Hacer una lista. Haga una lista de todos los actos de rebeldía que usted obtuvo con su mamá y con su papá porque fuimos rebeldes. Todos los jóvenes son rebeldes. ¿Por qué? Hasta allá no lo sé. No lo, no lo... Creo que es naturaleza humana. Pues Eva fue rebelde también y todos fuimos rebeldes y traemos esa rebeldía. Pero haga una lista. A mí en este momento me interesa... Que usted haga una lista. ¿Qué actos de rebeldía? Yo te voy a dar mi lista. ¿Ok? Para que más o menos tengas una idea. Me casé con el hombre que mi papá y mi mamá no querían. Porque es que la que se va a casar soy yo. Y así, así todo. <ríe> Me la imagino. El día de mi matrimonio mi papá estaba más triste. Muy triste. Pero bueno ya me casé, tuve mi experiencia, mala, mal casada, me separé, me divorcié, tuve un hijo de cinco años, otra vez divorciada, volví, me casé, también me fue mal, otra vez, no le tuve más hijos, mi Dios, ni sé, porque, ok, volví, me divorcié, o sea, ¿Qué, qué, ¿Qué de bueno tiene uno estar divorciándose del uno, del otro y del otro, con un hijo de uno, con hijo de otro, con otro, otro, como con cinco muchachitos de papás distintos? Eh, ¿Eso es bueno? Pues yo no creo, sinceramente no lo creo. Y me van a decir, ay, mira Marimelda cómo se volvió. No, no es que me volví, es que lo experimenté. Lo experimenté. Entonces, como lo viví, lo estoy hablando desde mi experiencia. Esa es una. Eh, bancarrotas, todas las que usted quiera. Entro, quiebro, entro, quiebro, entro, quiebro. ¿Por qué? Por rebelde, porque no hago caso. Me dicen, ahorre, no ahorro. Me dicen... Mm, Ahorres el 10% de lo que usted se gana, páguese a usted mismo, eh, mire que no tiene que gastarse más de lo que gana, y me hacen unas una lista de cosas que debo de hacer, no hago caso y hago lo que me da la gana, me endeudo hasta por aquí y no hago caso. ¿Y qué pasa? Ma, bancarrota, mal crédito. ¿Y qué le pasa a una persona que tiene mal crédito? Pues nadie le presta. ¿Y qué le pasa a una persona que nadie le presta? Pues imagínese un problema bancarrotas no es obediente no tiene disciplina en hacer las cosas en hacer los pagos la obediencia tiene que ver con el hacer entonces ese pacto yo le quiero dar fin a la vida antigua y quiero ser madura ya vea mujer si usted tiene 45 años y usted es rebelde. La rebeldía no es una característica de una mujer madura. La mujer madura no es rebelde. Es que yo soy rebelde. Y así, así. Porque así hace uno cuando es rebelde. Es que yo soy muy rebelde. Yo no sigo normas. Usted es inmadura. La inmadurez tiene que ver con la rebeldía, son inmaduros, los que son rebeldes creen que son maduros y eso no es, es una falsa creencia, ¡Oh! y entonces la madurez, eso lo estudiamos en el día número uno y aquí estoy mirando lo que estudiamos, genera estabilidad emocional una persona rebelde es inmadura, es inestable emocionalmente no tiene responsabilidad porque la obediencia tiene que ver con la responsabilidad estuve buscando todos los sinónimos de responsabilidad y la responsabilidad tiene que ver con mi amor yo, yo estoy estudiando yo estoy haciendo mi tarea. Yo estoy averiguando. Es responsable. Imagínese. ¿Quieres saber qué tiene.? ¿Qué. qué? <risa> Se me. La obediencia tiene que ver con cumplir órdenes. Con cumplir los pagos. Una persona rebelde que se etiqueta de rebelde, vaya, mire, mire el crédito y verá, no paga las deudas, no cumple, no cumple la, lo, los acuerdos de pago, no los cumple, no, no es disciplinada, es, es irrespetuosa. ¡Oh, my God! Todas las cosas que trae la rebeldía. Por eso, gracias a Dios, usted va a estar aquí siete días aprendiendo acerca de la rebeldía. Porque es que... No cumple órdenes, no cumple acuerdos. Le dicen, vea, le presto, le presto, le presto... Ay, ay, ay. Ay, ¿por dónde está la, el dinero que a mí ya se me olvidó? ¿Dónde está el dinero? Hace día no hablo de dinero. Vea, le presto, le presto 100 dólares. Tenga, le presto 100 dólares. Entonces usted me va a pagar esos 100 dólares con 10 dólares diarios, ¿listo? Ok, perfecto. No fue obediente, no lo cumplió. Obediencia tiene que ver con cumplir los tratos. Obediencia tiene que, tiene que ver con cumplir las órdenes. Obediencia tiene que ver con el respeto. Muchachas, si ustedes supieran todo lo que implica la obediencia, Dios mío, yo me quitaría, nunca jamás en mi vida me gustaría volver a decir que yo soy rebelde, por favor. Y además yo ya soy una mujer madura. Y además yo ya tengo una nueva vida. Y además yo ya soy la abuela de esta generación. Sí, yo soy la abuela. Yo ya no soy una niña, ni soy una joven. Yo no soy una joven, yo soy una mujer madura. Yo ya no soy una pelaita de 15 años que es irre irreverente, rebelde. No, mi amor. Que un... No, no, no, no, no, no, no, no. Es un momentito que ya, ya, se ya, me, ya, me quito esa etiqueta tan maravillosa que me puse por 56 años. No se me ve la se el sello acá. Ay, Dios mío, me la quito. No, yo ya no quiero ser así. No, yo no, ya, ya. Me voy a etiquetar diferente. Entonces, fíjate que la rebeldía es una cualidad de un teenager, de una joven. Y usted tiene 35 años, mi amor. Usted tiene 45 años, mi muñeca hermosa. Usted ya tiene mi edad, 56 años. ¿Qué hace siendo una mujer de 56 años? Es que es rebelde. Es inmadura <risa> ¡Oh! ay no, no, no, no no. yo no sabía eso, yo no, de verdad no lo sabía no lo sabía bueno, ya lo está aprendiendo usted ya está muy, muy educada eh, usted ya eh, cuando una persona es madura sabe tomar decisiones sabe cumplir órdenes Sabe ser disciplinada. La obediencia tiene que ver con la disciplina. Porque cumple órdenes que ella misma se da. La, no puedo creer que la desobediencia traiga tantos problemas. No lo sabía. Lo estoy aprendiendo. Solamente hoy me estoy quitando esta etiqueta que decía yo soy rebelde. Y voy a trabajar durante estos siete días con esta llave para que nosotras podamos ser ciudadanas del reino de los cielos, para que ya no tengamos que sufrir tanto y para que nosotras podamos recibir la bendición, porque hay unas bendiciones grandísimas, hay unas bendiciones grandísimas, pero no la, no hacemos uso de ellas por desobedientes. Bueno, listo Marimelda. entonces me quedó muy claro, me puede hacer un resumencito pequeño del día de hoy, que es que acabé de llegar y yo no sé qué fue lo que habló eh, a, a, en el día de hoy, listo, te voy a hacer un resumen pequeño, hoy estamos en el día número 22 del reto de 45 días, cómo restaurar mi identidad en amor, en este día número 22, el te voy a dar el poder de la obediencia. Es muy poderoso lo que te voy a enseñar. La obediencia es el acto de cumplir, es el acto de hacer. La obediencia es el acto de cumplir, es el acto de hacer. Y entonces cuando yo hago las acciones que necesito, hay un cambio en mi vida. Y entonces estoy aprendiendo a tener una nueva percepción de la rebeldía. Cuando uno está joven es inmaduro. Cuando uno está de, de rebelde, de irreverente es inmaduro. Yo ya soy una mujer madura. Hay mujeres inmaduras de 55 años. Hay mujeres inmaduras de 50 de 35 años, pero yo ya no quiero tener esa vida antigua, yo ya quiero tener una nueva vida y me voy a poner la etiqueta de yo soy obediente a la palabra de Dios, yo soy obediente a la palabra de Dios, yo me quiero poner esa etiqueta, es que hasta cambio de parecer, no, hasta me veo diferente, me estoy viendo acá, Quiero quitarme esa falsa identidad. Yo soy obediente a la palabra de Dios. Estoy aprendiendo una nueva percepción. El poder de la obediencia está en el hacer. Y póngame ese hacer así de grande, porque si usted no hace las cosas, no se vista que no va. Entonces, obediencia igual hacer. ¿Cómo le quedó el ojo? Igual, así. Ah, ¡Oh! No sabía. Claro. Y era, eh, Ave María, qué revelación tan tesa esta. ¡Wow! ¡Oh! Por eso es que no hacen. Porque piensan que son rebeldes y la rebeldía las lleva al no hacer las cosas. No aceptan nada. Entonces yo le digo a usted: tenga, G Ginelli, tenga las llaves de, de, de las puertas del cielo. Y, y, y Ginelli dice: oh sí, uh -huh. ajá, ajá. Uh -huh. Y como es rebelde, no le da la gana de tomarlas. Vea, ahí se las estoy teniendo. Recíbalas. No, es que yo no le voy a recibir a usted esas llaves, porque yo voy a hacer unas mejores. Porque yo me voy a inventar otras. Y entonces ponía a inventar el agua tibia, se ponía a inventar eh, la rueda que ya existe, se ponía a inventar una cantidad de cosas, y no lo hace, y no abre la puerta, y no recibe las bendiciones. Y enseguida uno le dice, ¿por qué no recibo las bendiciones si usted sí? Porque yo lo hice. La única diferencia... Mm, ya yeah. Estoy entendiendo Bueno, mujeres hermosas mm, Estoy entendiendo mucho, mucho <risa> De verdad Ay, Esta clase es para mí Estas clases son para mí yo, yo digo que uno enseña Lo que a uno le hace falta Y pues me cayó el 20 Me cayó el 50 Y me cayó el 60 Y, y qué maravilla Que nos caigan todas estas eh, Todas estos 20, espero que a ti también te hayan caído muchos 20. y nos vemos entonces mañana en esta semana número 4, que vamos a hablar de la obediencia. Tengo, muchachas, se me hace agua la boca porque no me puedo quedar aquí todo el día, pero para eso voy a estar mañana listo. <ríe> Tengo muchas cosas que he descubierto que se me han sido reveladas y... Y cuando tú aprendes a, a quitar todos esos velos de falsedad y aprendes a ver la verdad, de verdad que, eh, como dice la palabra, la verdad os hará libres. Y cuando encontramos la verdadera identidad en nosotros, es, es maravilloso, de verdad, de verdad que sí. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao. Eh, ¿Me llamas Juanita, por favor? En, en cinco minutos, listo. Tú sabes a, a, a cuál Juanita le estoy hablando. Chao. Chao.